Saludos y bienvenidos a cuantos sintonizan esta retransmisión desde cualquier rincón del planeta. Creo que notarán un ambiente diferente respecto a otras retransmisiones. Y esto solo significa una cosa, que se acabaron las segundas oportunidades, los puntos y las clasificaciones de la fase de grupos. Ya no hay lugar para el error. A partir de ahora, solo sirve la victoria.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 Por momentos todo el mundo sabe Lo que está en juego, ¿verdad Maldini? Pues sí Sabemos bien lo que es jugar un torneo así Y sabemos que hay que cambiar el chip Es la primera ronda eliminatoria Así que supongo que ambos equipos adoptarán una postura disciplinada Para hacerse al campo rápidamente Espero que la cosa se anime después de los dos primeros minutos Aunque no solo son los jugadores los que tienen que tener paciencia También la afición, ¿eh? Está examinando las opciones. Un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Parolo. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Brain Día. Dentro del área. La manda arriba. La falta ha sido clara. Intenta una tijera. La intención sin duda demuestra una gran valentía. Ha demostrado una gran capacidad de improvisación, eso es verdad Se ha colocado para el remate con gran rapidez Pero ese tipo de disparos no suele acabar en gol El Chievo Verona trata de buscar esa chispa El Chievo Verona ha salido con mucha fuerza en estos primeros minutos Ambos equipos buscan el modo de sorprender al rival Parece que estamos en una primera fase de tanteo, eso es muy habitual en fútbol, en la que ninguno de los dos equipos quiera asumir demasiados riesgos hasta que se asienten en el campo. Juegan esa pelota en corto. ¡Prueba suerte! El Esparta de Moscú parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas. No sé yo si eso les va a funcionar como espera su entrenador, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol y lo estás alejando del gol, del área. Bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa, pero yo lo prefiero rematando, realmente. El Esparta de Moscú trata de crear juego. Decide jugar por la izquierda. Lo tenían todo en contra y aún así se libraron. Bah, llega justo a tiempo para realizar el corte. ¿eh? Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número. Pero si no queda otra es la mejor decisión. Balón en largo. Quiso ponerla en profundidad pero la cortó el rival. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Avanza por el centro. Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe. En la red. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Busca una buena jugada. Balón para arriba. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Aquí estamos esperando a que alguien marque. ¡Decide mandarla hacia adelante! No se han entendido muy bien en esta ocasión. bien al área, pero al final le han robado el esférico se va hacia arriba la juega arriba en largo pierde el duelo físico el camino de los vestuarios esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico, un partido sin goles, pero muy táctico ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso el árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? me gustaría el comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante ¡Y ahí llega el pase! ¡Prueba el disparo! ¡Gol! ¡Culminó la jugada tal y como esperaba! ¡Qué manera de empezar la segunda mitad! ¡Así! ¡Así se ejecuta un mano a mano! Siempre ha tenido el portero donde quería. ¡Qué confianza en la finalización! Marca el tercero en esta competición. El partido se reanuda con el 1-0. Bueno, llevan 1-0 y en mi opinión, te digo una cosa, ¿eh? algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario. ¡Oh! ¡Se sí han puesto a su rival! Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Hilton. El Kievo Verona trata de crear juego. Por suerte para el portero la pelota ha sido fuera, porque no llegaba ni loco, ¿eh? El Esparta de Moscú trata de buscar esa chispa. Parece una cosa, ¿eh? Han salido del vestuario con ganas de hablar en el campo, creo. El Esparta de Moscú lo ha hecho muy bien. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tienen más remedio. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Eleva el balón con gran clase. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. Nah, por ahí no tiene nada que hacer, nada. ¿eh? La pelota encuentra bien a su destinatario. Menudo portento físico está hecho. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Balón arriba. La controla y tiene espacio. La dispara. Para desesperación de su rival. El balón ha entrado. ¡Gol! Cada vez les pinta mejor el partido. Le ha salido perfecto, gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho. Se le ha servido en bandeja. ¡Es su segundo gol del partido!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 el ritmo y era la ocasión no han conseguido transformarla bueno una tras otra ¿eh? no ha sido gol de milagro pero como sigue así tanto va el cántaro a la fuente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 Portero Podrían haber sentenciado Con el 3 a 0 La ha tenido en la punta de la bota Una gran ocasión para sentenciar la eliminatoria Decide sacarlo En corto Va a tener que hacerlo solo La manda bien lejos para alejar el peligro. El Chievo Verona juega ahora a favor del marcador con esa ventaja de dos goles. Es una delicia ver tocar el balón. ¿eh? Busca el remate. Muy, muy desviado. Me le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Habrá saque de banda. Y eso va a parar justo al medio. Busca una buena jugada. Gran juego. Ha sido fantástico, ¿eh? mucha gente se queja de la pelota reglamentaria que se utiliza hoy en día por lo impredecible de su trayectoria, y es verdad, ¿eh? pero parece que él sabía perfectamente dónde dirigir el disparo, qué dominio del esférico. Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales. El cuero a la banda, y ahí va, y utiliza la cabeza. Y gol, el balón al fondo de la portería. ¡Parece que eso cierra el encuentro! ¡Un pase preciso al milímetro con gran finalización! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? con convencimiento pero con calma, perfecto, sin llenarte de valor. ¡Magnífico! El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. ¡El partido queda visto para sentencia! Yo creo que tienen que aumentar la intensidad, ¿eh? La intensidad. ¡Hizo sonar el silbato! ¡El partido terminó! Han conseguido un gran resultado fuera de casa, lo que seguramente le va a dar mucha confianza a los visitantes. ¿Cómo has visto el partido?